Everflex NSP, Prevención Activa. Actualmente, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, ocupan una posición de liderazgo en cuanto al consumo por parte de la población del planeta. Así, según algunos datos, más de 30 millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a tomarlos constantemente, 300 millones los toman al menos por un corto tiempo. De estos, hasta 200 millones compran medicamentos sin receta médica. Estas son estadísticas que probablemente no muestran completamente la situación real. Y la situación real es esta, la necesidad de ciertos medicamentos es muy alta. ¿Qué hacen estos medicamentos? Antiinflamatorio no esteroideo. Alivian el dolor, la inflamación y la fiebre. Es por el dolor y la inflamación que una parte significativa de la población mundial toma estos medicamentos. ¿Dónde duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué se produce la inflamación? En la gran mayoría de los casos, el motivo del uso prolongado de fármacos no esteroideos son los problemas del sistema musculoesquelético. La columna vertebral humana, el cartílago, los ligamentos, requieren apoyo y protección. El tipo moderno de nutrición, los factores ambientales y la baja movilidad no agregan salud. La columna vertebral y las articulaciones están hechas de material duradero. Este es tejido óseo y cartilaginoso. La fuerza de los huesos y cartílagos se crea a partir de esos materiales que vienen con los alimentos. La dieta debe contener suficientes sustancias a partir de las cuales el cuerpo crea y mantiene la fuerza del tejido óseo y cartilaginoso. Una columna sana, una postura majestuosa es el resultado de ciertas acciones. Con una dieta deficiente, los riesgos de síndrome de dolor son muy altos. Las alteraciones en la estructura del cartílago conducen a una función deteriorada. Esto va acompañado de dolor e inflamación. La inflamación y el dolor que la acompaña se pueden suprimir con medicamentos. Los fármacos no esteroideos tradicionales actúan sobre las enzimas que intervienen en el proceso inflamatorio. La inflamación es la respuesta de defensa del cuerpo a una lesión. La enzima ciclooxigenasa juega un papel importante en el desarrollo de la inflamación. Se conocen varias formas de ciclooxigenasas. Son similares en estructura, pero realizan diferentes funciones y están incluidos en diferentes fases de la inflamación. La ciclooxigenasa tipo 1 se encuentra en casi todos los tejidos sanos. Está involucrado en la síntesis de prostaglandinas fisiológicas, que se forman en el cuerpo en condiciones fisiológicas y regulan el trabajo de los órganos. Desempeña un papel importante en el inicio del proceso de inflamación. La ciclooxigenasa del segundo tipo aparece en el foco de inflamación 72 horas después del daño A las membranas celulares. Ella es responsable de la manifestación de todos los signos de inflamación. Hiperemia, dolor, edema, respuesta inmune. Este es el resultado de la acción de la ciclooxigenasa tipo 2. Los fármacos no esteroideos bloquean las ciclooxigenasas. Desafortunadamente, esto significa desactivar su función importante. Una función útil de las ciclooxigenasas es la autocuración de los tejidos. En particular, esto se aplica a la membrana mucosa del sistema digestivo. Con el uso prolongado de medicamentos no esteroideos, la probabilidad de inflamación y úlceras es alta. Las úlceras y el sangrado de las úlceras pueden ser peligrosos. Los medicamentos no esteroideos bloquean el dolor. Por lo tanto, no puede notar el problema y no buscar ayuda médica a tiempo. Al tener el efecto antiinflamatorio deseado. Las drogas no esteroides populares reducen el potencial protector de la membrana mucosa del tracto digestivo. Esto conduce al desarrollo de lesiones erosivas y ulcerativas. La membrana mucosa de las partes superiores del sistema digestivo se daña con el desarrollo de erosiones, úlceras y sus complicaciones. Los intestinos delgado y grueso están dañados. Estos son efectos secundarios conocidos desde hace mucho tiempo de las drogas populares. Para proteger el estómago de un efecto tan agresivo de los medicamentos no esteroideos, los médicos recetan medicamentos del grupo de medicamentos antiulcerosos. ¿Es posible prevenir los problemas del sistema musculoesquelético? Los condroprotectores se han vuelto muy populares en todo el mundo. Los médicos a menudo los recomiendan al mismo tiempo que los medicamentos no esteroideos. Esto le permite mejorar la condición y reducir las manifestaciones de dolor e inflamación. Sin embargo, la prevención es una acción tomada con anticipación. Prevenir la destrucción del cartílago. Sature su cuerpo con todo lo necesario para el funcionamiento a largo plazo de la columna vertebral, las articulaciones y la piel. El término explotación es muy adecuado para el cuerpo humano. Cuidamos nuestras computadoras, teléfonos, autos. Intentamos hacer todo lo posible para prolongar su funcionamiento. Y estas son solo cosas que, en principio, se pueden cambiar por otras nuevas. Operaciones en las articulaciones, la columna vertebral, esta también es una dirección real y popular. La habilidad virtuosa de los médicos merece reconocimiento y respeto. Los mejores expertos dicen que la extirpación de las hernias espinales es una medida necesaria para salvar los nervios pinzados. El propósito de las operaciones es una ambulancia. Pero hay tareas que no se resuelven al instante. La estabilidad de la columna vertebral, su nutrición, la fuerza son el resultado de un trabajo constante a largo plazo. Y cuanto antes comience este trabajo constante consciente, mejor. ¿Qué puede hacer una persona moderna que conoce las necesidades de su cuerpo? Él puede aprender más sobre las posibilidades de prevención. Condroitina, una sustancia natural que, con una salud óptima y una buena alimentación, los jóvenes deberían producir por sí mismos. En cantidad suficiente. Deber. Pero la condroitina no siempre es suficiente para personas jóvenes y saludables con una buena dieta. Las razones por las que Condroitin nsp merece su atención son absolutamente claras. Puedes agregar que la glucosamina y el MSM se combinan perfectamente con la chondroitina. Actúan como sinergistas tanto en la absorción como en los efectos curativos. MSM es un producto único, una fuente de azufre. Consideraremos las propiedades del azufre y su papel en el mantenimiento de la salud por separado. Glucosamina como efecto complementario de la condroitina y el componente MSM, absolutamente elegido. NSP ofrece la combinación más efectiva de nutrientes. Se seleccionan los mejores componentes. La glucosamina en forma de clorhidrato se obtiene de los crustáceos. Sabemos que la variedad de sustancias curativas naturales es bastante grande. Pero no todos estos nutrientes están disponibles para nosotros en nuestra dieta habitual. Recolectar los componentes más valiosos en tales proporciones, en las que se asimilarán de la manera más eficiente posible y protegerán la salud, esto está dentro del poder del equipo de científicos de NSP. El potencial intelectual y técnico de la compañía NSP contribuye a la mejora de la humanidad desde hace más de 50 años. Ingredientes Clorhidrato de glucosamina, derivado de mariscos. Metilsulfonil metano, MSM. Condroitin sulfato, origen bovino. Un Homo sapiens puede permanecer activo, alegre, de alto rendimiento durante muchos años. Este es el enfoque de NSP para la prevención activa. Everflex NSP es la respuesta a muchos de los desafíos actuales.